Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de juego de Linux.com. Mi nombre es Sebhor y en esta ocasión nos traemos la segunda parte, un segundo vídeo mejor dicho, de Undermine. Un vídeo que yo subimos, un juego perdón, del que ya subimos un vídeo en el canal, pero por diversos problemas técnicos que tuve en el lado de la voz, afortunadamente grabé en dos pistas diferentes el, el audio del juego y el audio de, de, la, de la voz y tuve que descartar la voz por. por pues comentaba problemas técnicos, se veía muy mal y había, bueno, conseguí eliminar el problema de ruido que tenía, pero luego eh, el, el micro me cogía los clics que, que, que hacía en el juego. Es una cosa muy rara por los, por los auriculares, entonces eh, quedaba muy mal, quedaba un ruido que muy desagradable. Entonces, bueno, lo tuve que descartar, final. Vamos a intentar seguir, ya no me acuerdo. Juraría que era este el, la partida donde lo donde lo dejamos en el, en el anterior y si no es tampoco es que haya mucho vaya a importar mucho en un juego de este, de este estilo empezaremos otra vez eh, desde el principio con, con un nuevo personaje y ahora es donde podemos llegar en esta ocasión no, sinceramente estoy de recordar qué es lo que qué es lo que se iba contando de los juegos Seguro vamos, ya vamos avanzando, lo que es una pena. Eh, pero bueno, para empezar, un detalle importante de este juego es que no me aburre. vale. Es una cosa que, que puede sonar... que puede... A ver. Perdón, no puedo hacer las cosas a la vez. Es una cosa que puede sonar muy rara, pero es muy difícil. No, no, no, estoy muy hecho a los, a los rojos. Vale. Este tipo de juegos que en la mecánica está muy bien el hecho de que, de que sea procedural y demás. No creo que es procedural, no sé si 100% es que o no hay algo. Eh, alguna especie de, de script que condicione un poco la generación de, de, de supongo que sí porque es que está bastante bien hecho en el sentido de que los casos que me he ido encontrando son bastante los casos de las islas las instancias que se han ido generando mientras he jugado ¿no? son bastante entretenidas de jugar. Entonces que sea aleatorio o no es muy bueno. O hay poquitos por ahí, que es también muy habitual en este tipo de mejorar la salud máxima sí pero está bien. Vale. Eh, eh daño instancias. Siempre hay que hacerlo. El dolor este de cero. ¿El Walterete? Pues sí, pues compraremos un Vale, todo lo que se hace daño, digamos, es un sí. Y este señor creo que tenía cosas pues, para predicar. Ah, sí, era loco, sí, total. Igual una bomba, igual una bomba siempre viene Es. Ay, que monta de daño la bomba. Ah, vale. Ah, vale. Esto está cerrada, ¿no? Nos encontraremos por ahí, supongo algo así. A los que no y qué más os puedo contar de este juego eh, lo que os comentaba es que nos dejaron una clave para poder probarlo antes de que saliera de que saliera y eh, oficialmente la versión 1.0 y oh, vale. ah vale que electricidad hago el daño eléctrico que hago de el daño eléctrico? botas sé que en la partida anterior tenía unas botas bastante moronas, que podía pasar por encima de esas cosas ah él es el que produce el daño de tigre de, de chicas ¿Vale? Si me vais a hacer idiota. No, pues vale. para la próxima ya sé que, que no tenga así. Bueno, eh, pues como os estaba comentando, para mí es muy difícil que este juego, tipo de juegos me llame la atención, Estando rosas y tienes Master of Knight o. O.. Me conozco ¡No! Bueno, como lo que comentaba, quitar de Fastest de Night o de, o de Space quizás sea su temática eh, y tal, pero son de los pocos que... O sea, son son de los pocos juegos eh, tipo Rock que me han que me han llamado la atención entonces reconozco reconozco que por eso me ah, eso no sé qué será porque... Siempre es bueno tener cosas para matar enemigos. Vamos a jugar, me, me queda un poco con las ganas de que será eso que, que será eso que nos va a dar esto. Sí, tío el el juego tiene su cosilla de No creo que esto, pero no sé qué son las. No, no tienen cosas que. Ah, sí. Siempre. No por las cosas estas, a mí sea se me estos juegos, no siempre tiene nada. conozco que si me matan es porque soy muy torpe y soy muy malo, pero El boss. Supongo que ahí está la trampa, ¿no? La mecánica es como sencilla. Vale, pues eso, la mecánica es como muy sencilla. No hay así... Es fácil. es fácil matar esas cosas. O sea, no pero después de hacer un poco el bobo, yo al menos, y... y... ya, no, casca, que, que muero por torpe, no porque después pues, quizás justo será el equilibrio, ese si será el equilibrio igual bueno, que... que esto. ¿Esto es No sé si de transporte, no sé si parece que me estoy de transporte. Shit. <laughs> ¿Cómo me tengo que decir? Entre la llave, el cofre del tesoro que necesita una llave, Gregoros, y la Parece Para hacer el de Ditch, con una humba, que, que podemos hacer? Evidentemente el cofre, o sea, no puedo evitar... No puedo evitar... ¿Quieres saber lo que hay en esto? Si conseguimos alguna OMA y me acuerdo de venir aquí, pues no. Es pero... fácil, pero... que las cagadillas esas son las que al final... Vamos a ver... Es que no disparan así Ah, sí, sí, es muy bueno pero mal que Puyol esté conseguido subir de nivel la verdad o sea, creo que, espero que suba de nivel y sea la subida de nivel sea permanente porque si no a mi, nivel de, a mi velocidad de muerte poco poco va a subir este chaval de, de nivel pero bueno como te decía si sube al nivel 1 no, perdón al nivel 2 y aunque voy a, bueno, el bicho está en nivel 2 podremos hacerlo si no poco utilidad. aquí tienes que dejar algo ¿no? creo que era Vale, eh. cosas. Pues no sé, mi No sé cuántos niveles tiene, ¿tiene esto. A ver, el juego. Por intentar hacer el juego contenido. Sinergias, es un poco. que lo lo que, tenía? ¿A lo que... Ah, supongo que será el... la carpa esta que será he la hecho a volver, porque no tiene sentido. Desaparecer para siempre, creo. Pues es cuestión de vida. No de sé cuántas veces. Tengo. No me acuerdo. yo a ver. No sé qué está haciendo que desaparezca. Vale. Muero por tonterías. Aparte, ¿qué, ¿qué hace que desaparezca? No es para Yo creo que voy a morir en breve, por la pinta que tiene el el del si tira el león de esta persona. Sí, me quedo un poco... con la sensación de... no sé cómo jugar a este juego. ¡Ah, oh, mira! ¡Qué bueno! Eso ya me pasa por dieta. ¿Ves, ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? como digo que el juego es fácil? No, no puedo decir que los juegos hay. La verdad, simplemente estoy. Estoy fracasando por. vida, no tengo bombas, no tengo llaves, bueno pues iremos, sí, sí, si esto, hay una cosa que, que comentaba en el vídeo, que grabé, es que el minimapa no está bien, el minimapa ahí no, no está bien, me pasó que entrando y saliendo de una sala, por cómo había entrado, por eh, si veis, pues, igual entras, este, este, este, este, Vale, que igual vienes de este lado a, a, un, a, un, a un estas instancias, el minimapa me tapó un objeto, una puerta, no me acuerdo exactamente lo que era. Entonces, eh, me estuve dando una vuelta un poco tonta para poder seguir adelante, no veía que tenía lo que necesitaba, que no me acuerdo si era puede ser una puerta, si tenía que ser una llave, una bomba o algo que me, que me daba un poco la, la solución de poder seguir. Entonces, a ver que no para en ningún lado, porque. Tampoco es que sea muy grande cada, cada, cada, cada nivel de la mina. Y sí, los cuartos son muy pequeños. ¿no? Pero sí que me tapo yo. Pues, No puedes quitarme. Sobre todo después que acabo de escribir esto. No puedes quitarlo de la versión del, del juego que tampoco es tan relevante. Hacerlo un peli más pequeña para que quepa justo. A ver, si vale. Para que quepa justo aquí. Que sea un poco ridículo. Porque ya, si quiero verlo en grande. Eh, tengo esta cena, Son estas temitas de. Chorrada si quieres, si queréis. Pero. Gracias sí, gracias. Pero. No sé, yo. Esas cosas han sentido ahí. Cosillas que no me acuerdo cómo faltaba. Subo de nivel. Ah, mira el pajarito. Ok. Ahora veremos si el pajarito feliz. Si el pajarito feliz se mantiene el nivel o. Mantiene el nivel, no. No, se lo setea. Pues nada, yo lo voy a dejar aquí, quería hacer un vídeo un poco sobre todo para disquitarme la parte de, de grabar el, la voz, que tampoco es que haya aportado mucho, lo tengo que reconocer. Y también por, por dar un poquito de visibilidad al juego, que la verdad es que eh, yo reconozco que tiene su. tiene su aquello. No soy muy fan de los roguelike, como comentaba, yo soy más. Eh, pues, de juegos con el mapa ya cerrado, con el mapa ya eh, bien pensado, diseño con un diseño de niveles. Muy concreto que también te da cero valiabilidad. Una vez que te conoces el juego, pues es por bueno, claro, no para gustos colores. Pero reconozco que este juego sí es entretenido. No, no sé qué tiene no sé qué hace diferente a otros rojos que, que, que podéis probar. Pero lo que comentaba, Faster Than Light, eh, Everspace y, y, y este son juegos que, a pesar de ser de, de género roguelike, son entretenidos porque consiguen que, que todo tenga sentido, ¿no? Que el mapa, que los mapas tengan sentido bien. Eh, nada. Somos Juandoninos.com. Eh, pasaros por, por nuestra página web, Jondoninus.com, evidentemente. Ahí podéis encontrar los diferentes enlaces a las redes sociales donde nos podéis seguir. Eh, like si os ha gustado el vídeo, dislike, o de dar pulgar hacia abajo si no os ha gustado nada. Y comentarnos cualquier cosilla, si os ha gustado el juego, si os ha gustado el vídeo, si eh, eh, si queréis que, que os no sé, hagamos este juego o algún otro, pues no, no, lo decís sí, y queremos hacer lo posible. También pasaros por nuestros canales de Telegram y de la comunidad de Matrix. Sobre todo recomiendo Matrix, que cada vez está ganando más, más relevancia y, y la verdad es que está cada vez mejor. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias.